Hola. Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This uh, week we have a, a question from Gabe Thorns. Hola, Gabe. Hola. And Gabe is asking us about, when you learn Spanish from Spain, is it okay when you go off to other countries, is it okay to take that Spanish with you? Or could it be seen as something negative? Could it cause you problems? Uh, what do we think? So we're gonna talk about that. Vamos a hablar de esto en español porque este es un podcast, videocast. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia. Entonces, Gabe, él, él va a Colombia. Va a pasar tiempo en uh -huh. Colombia. Uh -huh. Pero ha aprendido su español aquí en España con el vocabulario de, de España, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Debería cambiar, decir, por ejemplo, carro en, en vez de coche? Está preguntando, ¿la gente vale. me va a entender? Um, tú eres británico, uh -huh. ¿vale? Si te vas de vacaciones a Australia, ¿tú cambias el vocabulario? ¿Tu vocabulario para estar en Australia? No, no. Voy a, voy a usar más palabrotas, porque aquí vale, pero se ve bien. O, o si vas a Estados Unidos, ¿vas a cambiar tu vocabulario? No, que no puedo. Mira, de vez en cuando, supongo, con mis estudiantes, de vez en cuando tengo que decir otra palabra. Vale, para pero eso me es ajustarte entender. a. Vale, no decís esto, pero no es necesario que cambies ni tu acento ni tu vocabulario. No, no. Porque te van a entender. Sí. A lo sí, mejor sí, sí. hay una palabra que dices... Oh, oh esto aquí en Inglaterra es esto... Y aquí es esto... Y es algo diferente... Sí... Pero por lo general... Os vais a entender... Claro... claro El 99,9% del tiempo... Sí... Pasa igual... Con el español de España y el resto de América Latina... El 99% del tiempo... Se van a... Se van a entender... Porque... Mm. También hay que tener en cuenta de que nosotros... Estamos expuestos también a otros españoles sí. No es algo que estamos cerrados y nunca hemos escuchado otros españoles O sea, otro español de otros sitios mm. ¿Sí? Uh -huh. Sabemos que otras palabras se usan en México o en Colombia o en ¿Sabes? Sí, es cierto no, no es algo como... no sé qué dicen A lo mejor no sé si es en México donde dicen playera en vez de camiseta o si lo dicen también en otro sitio pero uh -huh. sabemos que oh, playera no son playeras es camiseta, porque lo hemos oído en, en películas sí. o en donde sea uh -huh. Uh -huh. entonces no ellos saben, si tú tienes el acento de España saben que vas a tener vocabulario de España uh -huh. y van a entender, si tú dices coche, que es carro porque sí. ellos saben lo que es un coche también sí, sí. Ahora con las películas, con la televisión y todo, eh, ya, ya sabemos mucho del mundo. Hace 50 años, yo creo que sí ha, habría habido problemas, ¿no? Pero el español es el español. Ajá. O sea, comunicarte te vas a poder comunicar. Uh -huh. Que hay palabras que sean diferentes y tú digas melocotón, y ellos digan, que es un melocotón. No, no, sí. te, no decimos melocotón. Y uh -huh. digan, Durazno. Durazno, sí. Pues. ¿Vale? Pues entonces, ah, esto es. Ah, vale, tú quieres decirme lo cotón, es que aquí. Y eso va a ser muy pocas ocasiones que, que sí. haya ese ese malentendido que no se pueda sacar en un contexto, porque hay palabras que en un contexto se pueden sacar, si sí. no saben qué palabra es. Pero ahora, en la mayoría de los casos, alguna vez ellos habrán escuchado esa forma de decir esa palabra en otro idioma. Sí. O sea, perdón, en otro idioma, en otro país de sí. habla hispana. Sí. Una vez tenía yo un, una estudiante allí en Middlesbrough, ella, su cuñada era de Andalucía. Eh, Andalucía Ajá. ¿vale? Entonces yo le daba listas de, de vocabulario, de ropa, de la cocina, cosas así, y su cuñada iba tachando mi lista y escribiendo la palabra que se usa en Andalucía. ¿Vale? Estamos hablando del mismo país, si tú vas de región en región vas a escuchar otras palabras, otras palabras Es, es, es lo que pasa, si vas a Murcia no vas a entender nada, pero bueno, es otra cosa No, <risa> no hombre, Murcia, sí, sí entiendes, pero claro, es que dentro del mismo país vas a Andalucía y allí en Andalucía muchas cosas son un chaleco una chaqueta sí. es un chaleco, un chaleco es un chaleco una camiseta es un chaleco, es que dicen chaleco para muchas cosas y el acento, eh, hay, hay muchos acentos en, en Andalucía sí. acentos di distintos entonces, sí, es como ir a otro país eso es igual en el Reino Unido bueno, en el Reino Unido es peor Uf. es peor sí eh, hay el muchos pueblo, más acentos sí. sí pero, en resumen, quiero decir que no es necesario a ver, si tú sabes puedes adaptar tu vocabulario y hay algunas palabras específicas que sabes que allí dicen A en vez de B, pues si puedes decir A, pues fenomenal. Pero no pasa nada, no, no te va a impedir comunicarte. No, no. De vez en cuando eh, tenemos verbos aquí en España, eh, España que no van muy bien allí en otros países, como coger, cosas así. Y aún así yo si voy a un país de Latinoamérica, yo voy a seguir diciendo coger porque es para mí no es algo malo. Sí, sí, sí. Y voy a seguir diciendo coger, ¿sabes? Y si ellos tienen esa connotación de ese verbo no es mi connotación y no es mi intención, es ya su connotación. Claro. Entonces yo no cambiaría eso tampoco. Uh -huh. Si viviera allí, Claro, otra cosa. ¿no? Obviamente a lo mejor con el tiempo de no escucharlo, pues diría Tomar o agarrar o lo que sea. Pero si voy de vacaciones, sí. yo usaría mi español de España. Pues de verdad, es casi imposible hacer ese cambio durante sí. las vacaciones. No, no vas a claro, cambiar es que de, él, de. Él va de, de... vacaciones, él va, él va un tiempo, no pone. O, o... No, no, no, lo pone. No, no pone a vivir, ¿no? No, no, no, no, no lo pone. No a ver, pone... si, si vas a vivir, pues obviamente poco a poco, si va a ser tu zona de residencia, pues poco a poco irás cambiando el acento de manera natural porque vas a, vas a copiar lo que oyes pero si vas de vacaciones o vas un tiempo sí. corto yo no haría, no, no haría ningún ajuste a no ser que haya alguna palabra que, que tú sepas que allí se dice de alguna manera y aquí de otra y así la puedes cambiar en ese momento pues para ayudar a la comunicación pero tampoco es imprescindible es lo que quiero decir básicamente yo recuerdo cuando vivía en, en México, no, no no yo no tenía no, no tenía un español, ¿sabes?, de, decente. Pero no, sí, No, no, bien. no, al principio no. Hablabas Llevaba bien. seis meses aprendiendo el español bueno, cuando, lle cuando llegué. Cuando te conocí hablabas bien. Después de dos años. Pero al principio, claro que tenía que hablar en, en inglés muchas veces. Y... Yo, yo diría, el 99% de la gente era súper amable, súper amable, me ayudaba. De vez en cuando tenía problemas con los, los chicos jóvenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensaban que yo era americano, ¿vale? Y en esa zona, no sé, pero no estoy hablando de, de, de todo el mundo, estoy hablando de un grupo, ese grupo siempre es el grupo difícil, ¿no? Y me, me miraban y me decían, muchas veces en, en los en el cuarto de baño, mira, mira, mira, un gringo de mierda, algo así, ¿vale? Y sí, sí, sí, yo tenía miedo a veces. Pero yo les decía, había aprendido, no soy americano, soy inglés. Y, ¡Ah, inglés! ¡Ah, inglés! ¡Qué bien, qué bien! ¡Nos encantan los ingleses! Siempre. Yo estaba pensando en tener un, una, una camiseta con soy inglés para no tener problemas. Pero solamente con. Los en Europa al revés, no soy americano. Soy sí, pero pues, eso en México. Pero todo. La, la verdad es que la gente, en general, la gente es muy, muy, muy buena eh, con, con lo, los eh, extranjeros. Nunca. He, he viajado mucho en mi vida y nunca he tenido problemas. Pues la verdad, eh, hombre, a lo mejor en México, porque tienen el conflicto con Estados Unidos, eh, amor-odio, uh -huh. ¿no?, con Estados Unidos. Pero yo aquí, todos los estadounidenses y canadienses que he conocido han sido súper amables. Sí. Excepto una persona. Bueno. Excepto una persona que no me gustó, de Estados uh -huh. Unidos. sí una de muchas, muchas, muchas personas de Estados Unidos que hemos conocido. El resto han sido súper mega amables. Sí. Y Más de, de muy, lo normal. Muy amistosas, muy cariñosas, te ayudan si necesitas algo. Sí, o sea, sí. Muy, muy afectivas también. Uh -huh, uh -huh. Eh, es lo que encontré en, en México también, no, no, en mis no, viajes. La, toda nunca, toda la gente. sí, nunca he tenido... Sí. Problemas con gente de, si tú de, América, vas, de Norteamérica. Si tú vas a, allí, te portas muy bien con la claro, gente, sí. eres educado, no vas a tener ningún problema. No, claro. Claro, claro que sí. tienes que evitar, ¿sabes? Las situaciones difíciles, como con gente borracha, en, por la noche, a, yo, todo lo que hacía yo, ya, con gente borracha, <risa> <risa> por la noche a las 3 de la madrugada, <risa> andando por la calle. Pero hasta en esos momentos no. Cuando dice gente borracha quiere decir Yo. él y los ingleses que había con él. ¿no? Sí. Entonces no no no tienes que si vas a vivir allí sí, si vas a poco vas a coger el idioma. Si vas a vivir allí te diría es que va a cambiar. O Sabes, no hace falta que lo cambies porque va a cambiar porque sí, cambia Si sí, sí, estás allí sí. viviendo, sí. pero si es de vacaciones Qué difícil, ¿no? Porque si vas de vacaciones un, un año a Colombia, otro año a Argentina, otro año a, a Perú, ¿qué vas a cambiar el, el español cada vez que vayas a un sitio diferente? No, es que no es, es... No, ver, por, por poder a lo mejor puedes, pero no sé. Bueno, mi, mi eh, sobrino eh, se fue a, a Australia eh, tres meses y volvió con... Era australiano. Volvió con el acento, ¿no? A veces la gente puede, es, es un don. Es no, un don. a ver, es normal, si pasas tiempo en una zona, que tengas el ac que cojas el acento de la zona, sí. porque es lo que oyes, ¿no? Copias ah, lo que ah. oyes. Y si oyes mucho eso, sí. al final te quieres integrar, ¿no? Subconscientemente. Sí. Y mi tío, mi tío, mi tío, eh, que, que éramos pobres, ¿eh? De, de, de, de niños, pobres, pobres, pobres, y su padre trabajaba en el puerto. Era un Jori de... Pues él se fue al colegio, eh, no al colegio, no al instituto, en el bus y volvió en, en el bus, mi, mi tío. Cambió de, de... Ahora es más posh que, que la gente posh. Sí, sí verdad. Y, y su padre era un cagabona. Y tú, tú sigues siendo Jory, ¿no, Gordon? Tú. Yo todavía sigo con mis vocales. <risas> mis vocales del noreste. ¿Ves? Haz como Gordon. Allá donde vayas, todo el mundo va a saber que eres de, del noreste de Inglaterra. Yo, yo digo, hello, y dicen, ¿noreste de Inglaterra? Y digo, Joder". Pues para ti va a ser igual, va a ser allí y van a decir, ¿has aprendido español en España? En España, sí, sí, sí. Bueno... Perfecto. Muy Eso bien. es todo. Y ahora. And now, a diggy bird from our sponsors. Muchas gracias, gracias Terry. Y to diggy bird, ¿eh? <laughs> Rhyming slang, apples and pears. <laughs> so what we'd like to, to talk to you about today is that every two weeks now, on a Monday, we give two live classes, don't we, Cynthia? We do. Mm -hmm. bueno, ¿estáis, estáis todos bien. Sí. Sí, sí. Me alegro mucho. Well, as always, we are going to do this in two ways. Cynthia's is going to talk in Spanish, and I'm going to talk in English. Today, we're going to focus on some of the verbs that take say and that change meaning when they take say. How do you all feel about say? Generally in Spanish. What, what's, what's your confidence <laughs> level of say? <laughs> no say, no say. No, no, is that say with an accent or without an accent? <laughs> we're actually recording today, and today is Monday, and we're doing live classes. So, to actually get be able to come on the live classes, you can do it two ways. One is you can join uh, through our YouTube channel and join in the Charlemos group, or you can join. Says through the website. And so what happens is obviously with Says Socio, you get a lot more than just the live uh, classes. Yes. You're gonna get uh, lessons every week. Um, you're gonna be able to join our groups, our chat groups and things like that. So whether one week you're gonna get the live lessons and you can actually attend the live lessons and the next week you're gonna have a, a pre-recorded, two pre-recorded lessons, one from Cynthia and I and one from just myself, yeah? So there's a lot that you can get If, you, if you're interested in pushing your Spanish forward, then Socio really can help you. If you're interested in joining us and having a bit of fun on a Monday and learning something, then you can join Charlemos, ¿sí? Yeah? ¿ok? Muy bien, muy bien, Gordon. Pues eso es todo. Entonces, chicos, ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.